Sábado de la octava de Pascua del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 15 Habiendo resucitado al, al amanecer del primer día de la semana Jesús apareció primero a María Magdalena de la que había arrojado siete demonios Ella fue a llevar la noticia a los discípulos los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se le apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Hoy leemos el final del Evangelio de Marcos. Desde luego los apóstoles no están muy dispuestos a creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús. Parece como si el evangelista quisiera subrayar esta, esta incredulidad. Primero es una mujer, María Magdalena, la que les anuncia su encuentro con el resucitado y no le creen. Luego están los dos de Maús y tampoco a ellos les, les dan crédito. Finalmente se aparece Jesús a los once y les echa en cara su incredulidad. Los apóstoles tuvieron el corazón tan duro para aceptar lo que les decía los demás y lo que estaban viendo sus ojos. Pero a la vez nos expresan que nuestra fe se apoya en la fe de los apóstoles. La palabra final que les dirige es el envío misionero. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. Los apóstoles no esperaban la resurrección de Jesús. Ni siquiera creían que Jesús era Dios. No creyeron que Dios se había hecho hombre que muere y resucita. Ellos se resistieron siempre a aceptar esta idea y ni siquiera se rindieron ante la evidencia, porque aunque sus ojos lo, lo estaban contemplando, creían que se trataba de un fantasma. Pero todo cambia radicalmente cuando lo ven resucitado. Solamente la presencia de Jesús resucitado pudo ser la causa de este milagro de hacer vibrar de nuevo aquellos corazones con más osadía que antes y hacerlos capaces de dar testimonio de Jesús vivo. Pero si un cristiano no siente dentro de la llamada de la fe, es porque no han tenido su encuentro con el Señor, no pueden hablar y no dan testimonio. Mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios y haber recibido a Cristo mismo como alimento, tendríamos que salir a la vida, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, con esta actitud misionera y decidida, aunque como la, a la Magdalena o a la de los de Maús, no nos crean. No por eso debemos perder la esperanza, ni dejar de intentar hacer creíble nuestro testimonio de palabra, y de obra en el mundo de hoy Que el Señor los bendiga